Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, María es Madre de Gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave.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 Hermanas y hermanos, les invito, vamos a ponernos de pie para saludar a nuestra madre con una salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y, y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora abogada nuestra,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 Bendita sea tu pureza, María, y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Danos tu bendición todas las horas del día, y también las de la noche, y las vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La Sagrada Familia nos dé feliz tarde. Nos sentamos mientras esperamos el inicio de la Eucaristía. Cablecito. you. <music>